El Museo Cerralbo es una casa-museo, o algunos lo denominarían un palacio-museo, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Y que tiene su origen en la donación del XVII Marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, realizada en 1922 al Estado español. Don Enrique de Aguilera era un noble, político, arqueólogo pionero español y un gran coleccionista que reunió una fastuosa colección en su palacio madrileño y hoy podemos todos disfrutarla. ¿Sabíais que este fue uno de los primeros palacios madrileños por estar ubicado en el barrio de Argüelles, que tuvo agua corriente, teléfono y luz eléctrica? De hecho, os retamos a que encontréis nuestros tres teléfonos históricos de finales del siglo XIX. Dos de ellos son de la marca de Ericsson. ¿Os suena? El Marqués de Cerralvo fue un político carlista muy importante y en el pasillo de Entresuelo tenéis una gran cantidad de documentación gráfica sobre el carlismo. Ya sabéis que la historia no es aburrida, la historia nos enseña cosas. Ahora usamos redes sociales, pero antes la gente lo que hacía era reunirse, lo que era recibir. En este palacio se recibían un montón de visitas y también se celebraban un montón de eventos. Eso es que nos gustaría ahora poder estar celebrando todos. Pero bueno, si os interesa este mundo de las relaciones sociales del siglo XIX y principios del XX, este es vuestro museo.